Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Nos cambiamos de set, lo que significa que vamos a conversar con nuestro invitado de honor en el día de hoy. El director del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paula está con nosotros para hablar de los preparativos de la Navidad. Doctor Francisco Oreña Junque, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenido bueno, de mañana. Un buenos días, doctor. En estos tiempos se activa eh, todos los sistemas de prevención, mitigación y acción del Estado, en razón de que se moviliza mucha gente y se dan actividades que producen eh, ingesta excesiva de ron, de comida. ¿Qué está haciendo la dirección del Hospital San Vicente de Paul dentro de este de plan de Navidad? Navidad es un periodo que, como tú bien lo dices, la gente lo utiliza para compartir, pero siempre es compartir con alcohol. Y sí. en exceso. Y en, y en <ríe> cantidad, exacta. Entra también el, la parte depresiva de las personas, sí, que la beben nostalgia. con depresión, nostalgia claro. de un ser, de un ser sí. querido que, que falleció. Entonces, ustedes hablaban hace un momento en el programa, los accidentes de tránsito se incrementan notablemente. Lamentablemente, yo quisiera que la gente se fracturara el codo y no la cabeza. Ah. Nuestros motoristas andan con el casco muy agarrado el coco, del coco del codo, o sea que ese, esa es una de las lesiones menos frecuentes que nosotros el tenemos. Codo. El codo, porque utilizan el casco en el codo, o sea ahí es que ellos lo llevan. Es que, pero esa es la que más se usa, eh, espinando el codo. Entonces, Sí, porque tienen que pre la mecánica del brazo la conservan para Está esta buena. época, pero realmente eh, es una epidemia lo que nosotros tenemos en cuanto a accidentes de tránsito. Así es. Eh, representan eh, pacientes de muy alto costo, porque no es solamente, como ustedes bien decían, la sí. parte de nosotros quizá reparar una fractura, pero cuando son lesiones en la cabeza son todavía, eh, la, el lograr recuperar la salud es más lento y con secuelas, dejando a una familia sin recursos, eh, y representándole al Estado uno de los consumos más altos que hay en salud. Así es. Podemos decir que un paciente de unidad de cuidado intensivo fácil, que se lleva 30 días, se lleva 30 millones de pesos. Así es. Como así nada. Es. Como, Doctor, ¿en qué consisten esos preparativos para Navidad con los doctores que la mayoría quieren ir de vacaciones? Bueno, nosotros realmente <risa> no como, puede, como, como institución no de salud eh, entendemos que somos servidores públicos para, para este, y más para estas situaciones que se están manejando en estos días. Nosotros seguimos trabajando de manera ordinaria, nos, las consultas nuestras siguen. Eh, podemos decir que probablemente un área que sí nosotros disminuimos es el asunto de las cirugías selectivas. Y no tanto porque el hospital lo decide, sino porque las mismas personas, procedimientos que pueden postergar para después del periodo navideño, Ellos lo mismos. dejan para, para ese tiempo. Y a nosotros nos favorece porque tenemos más camas disponibles para dar respuesta a ese número de usuarios que en un momento dado se puede incrementar por todo un accidente donde se puedan ver involucrados múltiples vehículos con una cantidad de personas eh, que uno realmente sabe que puede esperar en un momento un autobús que lleve 50 pasajeros. Eso uno no lo quiere, pero este, tenemos que tener la capacidad de recepción de, de ese número de personas para poder dar asistencia. En cuanto a los insumos, nosotros tenemos los insumos necesarios para dar respuesta a esta fecha que vamos a usar mucho, soluciones, dextrosas para los mismos que llegan, eh, en, con, intoxica la con intoxicación etílica, eh, material de sutura, todo y, y un reforzamiento muy importante del área de emergencia de personal médico, porque sí se va a incrementar el trabajo. Nosotros tenemos que tener mayor número de personas trabajando en emergencia correcto o sea podemos decir que estamos listos que todo está pendiente bueno, preparado Ese es el estamos viendo las imágenes hoy día de así está el, el área, de área de emergencia, de emergencia. Sí. se ve remozado ustedes le pasaron la mano le pasamos la mano a la emergencia ah, le dimos bien. su pinturita porque es que realmente a veces con el simple hecho de uno pasar pintura ya como que cambia la imagen sí, de obviamente de, así es Doctor, en materia de seguridad, o sea, la, la vigilancia que debe haber, porque hemos visto en muchas ocasiones que gente no actúan correctamente, no utilizan su inteligencia emocional y han agredido al personal médico, pero también a otros pacientes. Van a también a fortalecer la seguridad en estos tiempos. Ya nosotros desde hace unos días hemos eh, tenido un buen acercamiento con el nuevo coronel del ejército que tenemos acá y tenemos un efectivo, un, una persona del ejército en el área de emergencia, más un personal de la policía, más el personal interno nuestro, porque es cierto, las personas bajo los efectos del alcohol llegan y como no tienen la capacidad de poder discernir, de poder razonar, uh -huh. en un momento ellos llegan con una persona que, una intoxicación que etílica y creen que con una varita mágica sí, sí, y sí, no sí. saben que todo tiene, ver, tiene sí, su sí. forma, se tornan agresivos, agreden personal. Entonces, previendo esa situación, nosotros estamos eh, tratando de ver eh, cómo controlamos con eso con ese personal eh, que no se den este tipo de situaciones. Me decía alguien que, que debemos tener mucho, es que indiscutiblemente si por cada eh, paciente que llegue nosotros tenemos un efectivo eh, no, militar, no, no, no. va a resultar <risa> imposible y darle respuesta Sería un destacamento. Y a, hasta crea una tensión psicológica inevitable y no sabemos la reacción tampoco porque usted llega y, y, y cuando usted llega y pone el paciente quizás ahí es que viene la reacción y al primero sí. que usted encuentra, el primero que usted le va a dar el fuetazo, entonces sí. usted me dice ¿cómo le tengo un policía al lado para evitar ese tipo de situaciones? Mira una cosa, me interesa saber en su opinión o no su opinión, sino si tiene conocimiento que hay algunos centros de salud en San Francisco de Macorís se dificultó en días pasados el ir a buscar atención con su seguro, con las afecciones de gripe, el brote de gripe que da incluso neumonía y todo grave cualquier persona, no estaban aceptando los seguros. Nosotros como institución de salud del Estado, nosotros no tenemos límite ni ponemos eh, ningún tipo de limitación a ningún usuario a recibir eh, eh, a la atención. No importa si tiene o no tiene seguro. El asunto del seguro para nosotros, si bien es cierto que es importante porque nos no permite capitalizar y tener eh, recursos para, para invertir en el mismo hospital, eh, nosotros, ese no es nuestro eh, Norte objetivo. Exacto. Nosotros el objetivo es dar atención a la ciudadanía, independientemente tenga o no tenga seguro. Y ese no, debe, ese no es nuestro punto para nosotros dar el servicio. Doctor, por política no sé la razón. No tenemos 911 en San Francisco de Macorís, en la, en la provincia. Hay un enlace entre las unidades de rescate, las unidades de ambulancias de los diferentes sectores con en el hospital? ¿Hay una interacción directa con ellos? Bien, el 911 es una necesidad sentida en San Francisco de Macorís. Eh, arrancó eh, por Samaná, iban a, a, a dar el inicio, por ser una zona donde, donde más se generan los accidentes, de, de, donde se involucran más personas. Eh, como tal, eh, nosotros tenemos, por ejemplo, una unidad de ambulancia, pero cuando requerimos de un, eh, que la nuestra esté ocupada, nosotros tenemos un enlace con los hospitales cercanos que tienen ambulancia y, po y podemos usar esa unidad de protección. Este la hospital respuesta. tiene una ambulancia. Una, una ambulancia. ambulancia. Sí. Tiene eh, este comité de mitigación de respuesta que dirige el gobernador. Bueno, está enlazado con las demás instituciones. Sí. De hecho, la UAS le ha puesto a disposición la ambulancia que posee, que otras eh, otras ambulancias van a estar disponibles para Nosotros este tenemos la ambulancia de los, los municipios cercanos, bomberos, nos da servicio cuando lo hemos eh, necesitado. Que ese ha sido el 911 eh, de aquí de Macorís. Sí, claro sí. Realmente claro. es que yo entiendo que el 911 es un, es un, es un punto donde todos debemos eh, participar Claro. y todo el que pueda aportar algo, aportarlo. Los bomberos sí. hacen una labor eh, extraordinaria, son los que salen a la calle cuando hay un accidente dentro de la ciudad, que usted ve esa ambulancia roja que ya sale. Ya la conocemos. Ya, ya sabemos que el que la ve sabe que hubo un accidente hubo por accidente. ahí y esa es la ambulancia que nosotros vamos a recibir inmediatamente en el hospital con ese accidentado. Realmente la región como tal, eh, tiene un, un, un sistema de red para mover los pacientes también. Uh -huh, lo de referencia. Es, sí, porque para evitar el punto de que un usuario lo trasladen, por ejemplo, de acá, si nosotros no tenemos, eh, por ejemplo, unidad de cuidado intensivo porque está llena. Ya ahí hay, un, el, el, a través de la regional de salud, eh, de lo que es eh, la gerencia asistencial de salud, nosotros tenemos eh, personas en cada, en cada provincia, en cada municipio para la región que se encarga de ver, primero, San Vicente es el punto de referencia por excelencia, por la complejidad, uh -huh. pero si San Vicente no tiene capacidad de dar eh, respuesta en ese momento, entonces se hace desde ese mismo municipio, esa persona hace un eh, pide a Santo Domingo o a Santiago, dependiendo lo que sea, La Vega, y entonces ahí el paciente es referido, sin que se pierda un tiempo oportuno, llegar a San Francisco, dejarlo aquí, porque el tiempo en cuando, cuando haya emergencia de este tipo es determinante, determinante. para las operaciones. Sí. Mire, yo mensaje. continúo en intrigado y preguntando respecto al brote gripal. ¿se, tomarán, <risa> ¿Se tomaron medidas o se están tomando medidas? Porque no he sentido y ha sido eh, muy duro para muchas familias. En la mía fu fuimos todos. ¿Hay vacunas? Sí. ¿Se está vacunando para esos fines? Sí, ¿Se tenemos, puede pasar hoy a vacunar? Tenemos la, la, la población, eh, vamos a decir, objeto para este tipo, la población diana que nos, que el Estado eh, identifica, es la población más vulnerable. ¿Cuáles son? Uh -huh. La población eh, envejeciente, sí. eh, los en, las embarazadas los niños. Son las poblaciones donde se hace incapacidad. Vamos a permitir que nos pase el cafecito. Doña para Felicia la con el cafecito rico. Buenos días, el, Felicia. Esa población es la realmente la población diana para nosotros sí. eh, eh, utilizar Muchísima. esta vacuna. De, de hecho, en mi caso, entró por mi papá, que es el de mayor edad. Exacto, el adulto. Y luego sí. siguió mi mamá. Y al adulto, al adulto envejeciente le daba mucho eh, sí. más duro porque ya su sistema inmunológico es, es más... Y, y se complican, bien tú dijiste, de una gripe que es un proceso viral, que, se puede... Se no debiera puede pasar llegar una semana, doctor. A una neumonía y ya esto eh, es un, un Gracias posible. a Dios, ayer anoche pudimos compartir en familia y mi papá está bien. Eh, es decir, lo veo que es el mío. Pero es. esos procesos... Que Pero fíjate que eso siempre eh, viene en forma de brote, en periodos donde hay cambios de temperatura, donde ha habido... Hoy lluvia, entre el invierno, por esa, ejemplo. Exacto, sí, en nuestro famoso invierno, que, nos, sí, sí, que un día sí. estamos usando una ropa de que como un abriguito, al otro sí. día tenemos que andar con un suéter, eh, que porque realmente tenemos una temperatura donde los, eh, las estaciones del año no se manifiestan como en otros Están países. Ah, sí. Pero aún así, el más leve cambio de temperatura ah. a nosotros, a nuestra población, nos afecta más que en cualquier otra parte del mundo. Doctor, hay un problema que se está dando en Pedernales. Murió un niño por rabia, hay otro niño internado y se dice que hay tres casos Hay un más. brote. Hay un brote. La población está preocupada porque son casos de rabia, de transmisión por animales. ¿Se va a hacer como Salud Pública eh, el operativo que siempre se hace? Salud Pública recientemente hizo una campaña de vacunación eh, aquí en el municipio de San Francisco de Macorís. El asunto de la rabia eh, está en muchas veces ver cómo... Eh, nosotros tenemos una gran cantidad de animales en las calles eh, reproduciéndose de manera eh, es espontánea famoso perro realengo los llamados perros realengo sí. entonces eh, eso hace que perros que no reciben vacunación, dueños de perros que también son irresponsables, porque hay que llamar irresponsable al que tiene un perro en su casa y no le cumple como a un ser humano su tarjeta de vacunación sí. que uh -huh. lo, debe, lo deben de hacer entonces eh, ya el, la Dirección Provincial de Salud en nuestro pueblo realizó una, una campaña no hace mucho. Los vi por la UAS que Ajá, fueron, vacunaron, vacunaron Pero y... la población canina, realenga, como bien usted dice, se ha aumentado. Es, es bien, no, porque es que se reproducen cada seis meses. No sí. tienen control. Sí. Entonces, de, de una camada de 10 se salvan 6. Eh, varias veces, dos veces al año, ya tenemos 12 perros realenguas en el medio. ¿Qué conocimiento tiene usted de, de, del proceso de construcción del hospital regional? Nosotros, eh, recientemente, no hace, hace como dos meses, se hizo el... arrancó. El sexto Picasso. Eh, bueno, eso sería como una como pintura casi, que... ¿verdad? Sí. <risa> sería como una pintura de Picasso. No, realmente... Eh, eso está en, un, en proceso de, de eso se licitó ya se entregaron a, la, a, a los que ganaron la, eh, ese concurso de licitación ya tienen eso en sus manos es un asunto de presupuesto me imagino yo entiendo que el, el, el estado dio el, el presidente un tiempo de promesa para la entrega de ese de ese hospital vamos a esperar a ver cómo a mí lo que yo digo siempre es que como como ciudadanos, como personal que trabaja en la salud, eh, quisiera que el trabajo se haga en el tiempo que va y que no se pierda el tiempo en la ejecución de los mismos, porque si después hacemos, lo hacemos de manera acelerada, sabemos que vamos a tener una institución probablemente con vicio de construcción, que es, que, que es lo que San Francisco de Macorís? Doctor, volvamos al tema principal, el tema raíz de esta conversación, que son los preparativos para esta Navidad. Si pasamos balance a los resultados del año pasado, si lo recuerda, las estadísticas de la cantidad de personas que ustedes atendieron, ¿y qué población es más? ¿Masculina, femenina y entre cuáles edades? Mira, la población que nosotros atendemos en esta fecha más frecuente son adultos jóvenes. Son los adultos varones, varones eh, en motocicletas, <coughs> que andan a altas velocidades, que manejan vehículos. Llevándose el mundo por que, delante. Que, que andan en eso. vehículos preparados para <coughs> esto. Son los, son los superhombres que están en, en los negocios de, de bebidas. Y que beben y que manejando está, en el motor, eh, el con una botella ahí. Este es uno de los pocos países que tiene negocios de bebida que te lo venden en En, el las vehículo. Estaciones claro. en los famosos en drive. La que, que tú, gasolinera, tú vas en las estaciones gasolineras. Y en la ley está prohibido. Sí, pero te, tú pasas por un, y aquí hay un negocio, tú entras, pasas por un una carrera y, sí. te, y te entregan tu trago y la gente anda con su trago en la mano y a veces es hasta un asunto de, de, de, de ser súper, de andar con, enseñando el trago que se están tomando. ¿Cuánto, cuánto ha o En cuanto a muertos el año pasado fue muy reducido con respecto al año pasado, anterior. O sea, 2017 versus el 2016... Fue, fue algo eh, significativo. Muertos, si mal no recuerdo, creo que fueron dos nada más. Yeah. Pero eh, ya los lo famosos poliguayados, como uno le dice, los que se deslizan en la carretera... Uh -huh. eh, eh, sí hay en, canti eh, en buena cantidad. ¿Y, ¿Y la población que más reciben es de aquí de San Francisco? Sí. ¿O también de eh, otros pueblos? En lo que vienen de otros pueblos es porque ya vienen en una condición de cuidado. De gravedad. Realmente. De aquí nosotros recibimos, cada vez que en esos negocios de la libertad salen, mm. a la hora de la salida, ellos, salen, ellos entienden que duraron, que lo están esperando en su casa. Y, Igualito y, que en los Carmelitas. No es, son Son las cenicientas. Tienen que salir a las 12 rápido, porque la antes 12 que 1. se les pase el encanto, porque si, si no se les pase el encanto, tienen sí, que llegar a la casa. Sí. Pero realmente sí tenemos eh, una, una alta población, adultos, jóvenes, entre vamos, entre 18 o 30 años, que es donde los accidentes de tránsito ocurren. como ahora. Doctor, ¿con cuántas camas se cuentan para el cuidado intensivo y también para ingresos de emergencia? Nosotros para cuidado intensivo tenemos un cuidado intensivo polivalente, que es donde... Eh, ahí se trata todo tipo de afección. Eh, tenemos cuatro camas. En el área de cuidado intensivo de cardiología tenemos tres camas. Pero ya el asunto de las camas para emergencia es las camas del hospital en sentido general, Todas. que nosotros tenemos un total de 240 camas. 240. Bueno, ¿y un personal médico? ¿Cuánto contamos? No, no, personal Está reforzado para la navegación. Eh, lo hemos reforzado. Eh, eh, más de 100. El... Eh, eh, no, eh, para todo el. el que lo para el área de emergencia. Se dividen por día. O sea, tenemos un personal, hay un emergenciólogo, que él comanda la emergencia, tenemos los residentes, pero también tenemos los especialistas de llamada, mm. que de acuerdo al área afectada lo van a llamar pues y ellos también, te, Y porque están de servicio por día y está establecido quién le toca en caso de una necesidad. Correcto. No mm. lo podemos tener concentrado ahí todo, porque realmente de concentrar la población médica total ahí realmente es un caos. Doctor, un mensaje a toda la población que nos está mirando y desearle a usted Feliz Navidad, que ya quizás no pueda volver en este año al visitarnos al programa. Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, que Dios les cuide. Un mensaje a la población. Gracias. Igual a ustedes y agradeciéndole también que siempre me han dado la oportunidad de venir a conversar con ustedes. A la población realmente lo que le pedimos es que se midan en cuanto a sus acciones. La Navidad es un periodo de reflexión, un periodo de compartir en familia. Y que lo hagan con moderación porque es lamentable cuando una familia en Navidad, por causa de una imprudencia, desaparece uno. Eso le marca de por vida y quizás una época donde se debe manifestar mucho la alegría, no se puede manifestar en los años siguientes, recordando un ser querido que haya fallecido en ese momento, Así es. Medir, medirse ante todo y que realmente el próximo año sea mejor que él <risa> Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias Gracias al director del hospital regional universitario San Vicente de Paul que ha estado con nosotros en la entrevista central del doctor eh, Ureña Junque Gracias por haber estado, nos vamos a una pausa retornamos con más, quédese con nosotros